Hey gente, ¿qué tal? Hola, hola. Eh, hoy, ahora voy a jugar el Circo de Charlie, que este juego tiene su historia para mí, porque había había unas personas que en su época lo tenían con el Nintendo original, el Nintendo NES original, y yo no tenía Nintendo, pues iba a esa casa de esas personas a jugar y Recuerdo que este juego me encantaba porque lo veía muy bonito, muy atractivo y casi no jugaba porque no me dan muchas chances de jugar ahí en, en, ese, en ese lugar donde yo iba. Pero eh, luego en el Family tuve la oportunidad de, de jugarlo y bueno, darme cuenta de que de este nivel, ese del caballito, no paso. <ríe> de allí no paso. Así que vamos a jugar rápidamente a tratar de llegar a ese nivel en casa de mis amigos no pasaba de aquí no pasaba de allí Uf, pero y entonces Ay, casi Pero luego si sí pasé otros niveles Pero no no al del caballito ese y, y bueno, envidio a la gente que lo pasa Porque yo la verdad no podía No puedo, mejor dicho No puedo De allí no he pasado nunca Es más, desconozco que sigue O, o por lo menos cómo sigue, si se pone más rápido, más difícil o hay otro nivel que yo no conozca la verdad nunca he visto más allá de ahí porque tampoco mmm, creo que hay un nivel de unas argollas colgantes Y, y pocas veces vi gente llegar allí. Aquí el condenado mono azul. <ríe> ese monito, cuando uno es novato, novato, novato, totalmente. Es el que elimina a uno rapidito allí. Ay, ay, ay, casi piso ese monito. Y llegué. Este juego me encantaba. Me encantaba, o sea... ¡Ala! <ríe> Se podría decir que cuando compré el juego, el Family, más que todo, uno de los juegos que quería jugar era este. ¡Ala! No puede ser. No voy a llegar ni siquiera al, al nivel del caballito. el family Me quedo callado para ver si ¡Ah, no! Oh, puede ser, Dios mío, qué mal A ver si llego Llego Uff, si no me quedo callado, no llego. Bueno, esta estación 4, nivel 4 es el caballito. Vean cómo pierdo fácilmente. <risa> por Dios, no puedo pasar de allí. Y listo, eso fue todo por hoy. Esto fue Circus, Circus el Circo de Charlie, de 1986 de Konami. Y bueno, ya les conté la historia, así que chau gente de todas partes. Ah, por cierto, el que haya llegado a otro nivel, haya visto un, un video donde hayan llegado a otro nivel. <risa> Más lejos que yo, uh, me gustaría ver eso. No porque no creas que hayan llegado, sino porque nunca lo he visto. Así que chau gente de todas partes, se les quiere.